Gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos ve, incluyendo a Tole allá en Cenovi. Escuchen esto. Oyen ustedes que se denuncia corrupción del gobierno pasado, de la mayoría de gobiernos de la República Dominicana han sido corruptos. Oyen ustedes que se acusa, que se señala con el dedo a funcionarios de la pasada gestión y de pasadas gestiones. En lo que eso sucede, se están llevando a cabo en la República Dominicana miles de diabluras. Diabluras que ya ustedes han visto, como fue el caso de, del reparto de 100 millones de pesos a un grupo de canchanchanes, del de PRM, artistas canchanchanes que, le, que incluso hicieron anuncio para ellos y les repartieron 100 millones de pesos y no pasó nada. Pero igual está sucediendo en el Ministerio de Educación que nadie le está prestando atención a eso porque mientras tanto estamos muy enfocados, muy embullados, muy entretenidos con los casos coral, pulpo, medusa y me imagino que vendrá el tiburón Vendrá por ahí también el caso Sirena y así sucesivamente todos los casos, el, el mar comple completo, el océano completo eh, vendrá por ahí. En el Ministerio de Educación ya le mandaron a dar para atrás a una licitación que tenía algunos inconvenientes, pero como que la pasaron así, como que está bien, resuélvanlo, muy bien pero cuando se destape lo que está sucediendo en la República Dominicana, eso no va a suceder ahora, va a suceder posiblemente en cuatro años, si el PRM sale del poder o en ocho, si sale del poder en ocho o en doce o en lo que sea, luego ustedes van a escuchar. Espacios pagados para la transmisión de, la, de las clases, eh, cuando un canal o una emisora tiene, oiga esto, Normalmente una tarifa de una hora diaria en 70 mil pesos la están pagando a 500 mil pesos. E incluso hay algunos medios que se lo están pagando a, a un millón de pesos, un millón cuatrocientos. No solamente eso, sino que aquí hay emisoras en la República Dominicana que la prendieron, para decirlo así, la encendieron, la, la, la, la habilitaron solamente para eso que si usted la, la, enciende su radio al lado de la emisora no la escucha. oiga esto, si usted enciende una radio al lado de la emisora no la escucha y le están pagando millones de pesos. Pero eso serán cosas del futuro, mientras seguimos entretenidos con los casos actuales. Pero si, no, si venimos a la región nordeste, se están haciendo diabluras en el Ministerio de Educación. Y ahora voy a entrar en detalles. Aquí, en San Francisco de Macorís, hay un grupo de dirigentes que controlan el ADP, que controlan el Ministerio de Educación, que todo el mundo sabe. Yo me voy a, a, a reservar los nombres, pero luego lo vamos a dar uno por uno. En lo adelante. Hay un grupo de dirigentes del PRM que controlan el Ministerio de Educación, que están haciendo diabluras. ¿Cuál es la primera diablura? Le ofrecieron a un reguero de compañeritos, que eran de otro partido lo trajeron para acá, el fulano te damos nombre como técnico, el fulano te damos nombre como esto, se lo llevaron para la regional, para los diferentes distritos, y como no encontraron, eh, como técnico, como no encontraron qué hacer con ellos, tuvieron que devolverlo a las escuelas. Oigan cómo, con la promesa de que fueran a buscar votos Votos a favor de sus corrientes ¿Cómo? ¿Qué corrientes? Las corrientes Las oh. corrientes de ellos La corriente oficialista Los maestros saben a qué yo me refiero Entonces le dicen a, lo, a, a esos técnicos que le ofrecieron eh, mira, te voy a poner como técnico, eran maestros. Pero la corriente Juan Pablo, eh, José Francisco Peña. José Peñagol. Francisco Peña, como todo el mundo lo sabe, y si no que me desmientan. Y le, le, le han ofrecido a eso, eh, primero le ofrecieron a esos maestros, ven que te voy a hacer técnico, lo llevaron a hacer a, a, a los puestos. Pero Eso ¿verdad? no requiere de un concurso, pero, y un cumplimiento pero, pero claro de ley. Pero que sí, lo devolvieron con el compromiso de que vayan a buscar votos. Algunos de ellos renunciaron ya, porque dijeron, no, no, no, el que tenga el poder no, no, ofrece, no ofrece, cumple. Y otros están ahí. Pero no solamente eso, han ido más allá. Eh, en el caso de la corriente opositora al gobierno, ¿verdad? Al oficialismo que es la Narciso González, dirigida por Sisto Gavín, ese grupo, ¿verdad? Van y buscan miembros de esas, gente amiga mía que yo quiero mucho y que yo espero que le den para atrás eso para que no cometan ese error, Van y le dicen, bien, que te vamos a dar esto. Salte de ahí y ven con nosotros que te vamos a postular. Y, y muerden el anzuelo y se prestan al juego del poder. Oigan esto. Ofreciéndole puestos a dirigentes potables para que abandonen, ¿verdad?, en sus respectivas. Eh, agrupaciones, sus corrientes magisteriales vengan para la de ellos a cambio de que le den un puestecito que, le, que lo nombren como técnico, que te nombren en el gobierno y así por el estilo pero han ido más allá Francis, todavía más allá han ido han nombrado gente, verdad, que, que son de ellos, de, de su entorno y que querían ser candidato le dijeron, "Mira, tú no puedes ser candidato porque tú no calificas, pero te vamos a dar un puesto aquí en la cooperativa de maestros." Pero qué resulta? De acuerdo a nuestras informaciones, y por eso no voy a dar los nombres ahora. Eso es con ajá, está nombrado allá y en un liceo con el mismo horario. Ay, pero eso pasaba. Están llegando antes. lejos. Eso no era lo que se criticaba antes. Pero claro que sí, por eso decía al principio, señalaban con el dedo, señalan con el dedo mientras ellos están aparentemente en lo mismo. Pero no solamente eso, incluso hay una persona que escribió nombre en el WhatsApp, pero que yo no quiero dar los nombres ahora, pero que lo voy a dar a futuro. Sacan de una escuela a una persona que está supuestamente como monitor, como monitor, maestro. Y se lo llevan a un distrito como técnico. ¿Cómo así? Y resulta que cuando tú investigas, esa persona tiene vínculos familiares con los que hoy dirigen educación ahí, en la regional. No vayan tan lejos, caramba, que ya no hay forma de que las cosas se oculten. Hasta lo no sean curioso. tan perversos. A ti... Querido amigo, me imagino que ya serás enemigo o no amigo, porque la gente no le gusta que le digan las cosas. A ti que quería ser director regional y que no pudiste porque tú sabes lo que denuncié aquí y que nunca pudiste desmentir, dejen esa diablura, dejen de hacer diabluras, dejen de convertir, porque entonces le criticaban eso a los del pasado, pero lo siguen haciendo ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Utilizando, oigan esto muchachos, utilizando el poder que le da la política, el poder que le da el, el estar en el gobierno para ofrecerle cargo a gente para ellos apandillarse, atrincherarse. Mira, aquí somos nosotros los que controlamos. ¿Qué es lo que están buscando? Es poder ganar las elecciones de la ADP en todo el país, pero especialmente aquí en San Francisco, para no tener gente que le haga denuncia. Para no, tener, para, para, que no, para no tener oposición. Porque normalmente normalmente lo que hace es que la oposición cuando tiene los gremios critica, critica, critica y ataca. Entonces, ¿qué hacen, ¿Qué hacen los gobiernos? Que tratan de ganar la presidencia y la dirigencia de los gremios para no tener quien le haga bulla. Por ejemplo, como es el caso de Xiomara Aguante en la capital. ¿Ustedes han escuchado a Xiomara Guante criticando el gobierno? ¡Nunca! Ustedes han escuchado a, a Waldo Ariel Suero eh, criticar duramente al gobierno por, lo, por la cosa que está haciendo. Muy flojo. ¿Sabe por qué? Porque son de esa corriente. Igual que Eduardo Hidalgo, cuando era del PLD también, eh, que lo pusieron ahí para, para, para, que, no lo, para que no lo criticara al PLD. Y hay un amigo que yo quiero mucho, que ha cometido ese error de caer en esa, en, en esa trampa. Y tú estás a tiempo, querido amigo, de darle para atrás a eso, porque te vas a manchar. Te lo dije, y te, te lo dije personal. Te lo dije personal, te dije, salte de esa vaina porque te vas a manchar. Porque en esos grupos que hay ahora, son igualitos que Jean Alain. Están actuando igualitos que Jean Alain, utilizando... Y no digo, por ejemplo, de los hechos de los hechos delictivos que le están acusando. Todo el mundo vio el tigeraje de, de, del concurso ese de los fiscales, que se supo antes de... Todo el mundo lo sabe, eso es un hecho cierto. Pero también todo el mundo sabe la vaina del espionaje que le tenían a muchísima gente en este país. Eso es cierto. Ya lo de la corrupción yo no sé, porque no tengo la prueba, pero esos hechos sí se vieron. Y eso es delito. Entonces, amigo, querido amigo... Que estabas en una corriente y te fuiste para la otra porque aparentemente te ofrecieron algo. ¡Caramba! No manches tu imagen con eso, hermano. No la manches. Porque una persona tan valiosa como tú, que todo el mundo está sorprendido, no puede caer en ese juego del poder para beneficiar a un grupito que tú sabes que lo que está buscando ahí es beneficio particular. Y no otra cosa Porque no pueden dar más No pueden dar más porque la gente no puede dar lo que no tiene Así que en los próximos días yo voy a revelar los nombres que lo tengo todito Gente nombrado aquí Que tiene que ser ocho horas supuestamente Pero que está nombrado allí con ocho horas también En el mismo horario ¡En el mismo horario! Tienen tiempo para resolverlo, si quieren. Porque yo tengo los nombres. Tengo los nombres. Pero lo vamos a revelar todos. Y vamos a revelar todos los nombres. ¿Y dónde están? Para que la gente lo sepa. Señalan con el dedo a los otros. Señalan con el dedo a los, a los otros. Pero son igual. Y quién sabe si peor, porque ya estamos en otro tiempo. Y el que hace las cosas ahora, como dice la Biblia, si tú haces lo malo sabiendo que lo, que lo que estás haciendo es malo, entonces eres doblemente pecador para los que creen en la Biblia. Mm -hmm. Ese es regalito. Entonces aquel que actúa con dolo, es decir, sabiendo lo que está haciendo y con la intención de hacerlo, buscando un fin malsano, entonces usted es doblemente eh, pecador como dice la Biblia. ¡Dejen de estar haciendo diabluras en el Ministerio de Educación, tanto arriba como aquí! Porque entonces nos van a tener de frente y lo vamos a denunciar con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias ser ya. Ya en la antigua. Esto Japón es verdaderamente mundial. de atender y qué pena que San Francisco de Macorís, que el presidente Luis Abinader, le ha dado una preponderancia porque tenemos, parece ser, más funcionarios actuando y esa ayer acá. y aquí en la provincia me parece sí no, no fue allá fue en la capital fue en la capital lo ah los recibieron en la capital sí. que me hubiese gustado saber cómo fue que convocaron a, eh, eh, a los esa, esa representantes reunión, de junta de vecinos a los representantes de junta de vecinos yo no necesitaba sé si ahí el sector comercial si no pero ahí, quizás fue con las comunidades tal vez luego puede ser con los comerciantes no sé, porque... pero sería bueno que el pueblo se enterara de cómo se hizo esa convocatoria era bueno pero, ¿qué tiene de malo? No, yo no estoy diciendo que tenga nada de malo. Yo, eso, que eso sería no, bueno, eso no son dices. palabras que yo he dicho. Que Pero sería bueno saber cómo fue la convocatoria, porque yo no me enteré. Yo no me enteré. Bueno, sería ahora ustedes, bueno saber ustedes me están dando de mi luz, porque ah, yo, porque yo porque ahora Francia mismo no sabía. Hubo una reunión eh, ayer. No, esa información está en los medios, a nivel nacional y, y, y a nivel local. Me está llamando Inmaculada, que eh, me imagino que como dirigente del PRM estaba allá. Buenos días, Inmaculada. ¿Se queda el teléfono? Que Vamos a ver que la ser. música o retorno, muchachos. Vamos a ver. Permítanos escuchar. ¿Me escucha, Manculada? Sí, te escucho, te escucho. Adelante. Vamos a retorno. Imagino que estás bueno, llamando por, por la pregunta que estoy haciendo. Manculada. Perfectamente, estoy llamando para contestarte a esa pregunta. Sí. Mira, mi amor. ¿Cómo fue la convocatoria? Reunió, esa convocatoria fue mediante la dirección de, de, de direcciones especiales de la presidencia que dirige la dirección de operaciones especiales de la presidencia que dirige el licenciado José Manuel Deliar. Esos encuentros que viene haciendo el presidente con los presidentes de juntas de vecinos de cada provincia. Excelente. Quien habla estuvo a cargo de la convocatoria. Correcto. Ahí hubo un conversatorio con el, el presidente excelente muy amplio, el presidente dispuesto a escuchar las comunidades. Hubo promesas que sé que van a ser cumplidas, no todas, como él mismo lo dijo, al paso se irán cumpliendo. Ahí estuvo involucrado el doctor Rafael Rodríguez, director regional de. Alud, estuvo involucrada, la licenciada Ana Xiomara Cortés, como la gobernadora de nuestra provincia, estuvo involucrado el licenciado Miguel Martínez, un profesor, presidente de Junta de Vecinos, sí, director de la, de la escuela Paulina Valenzuela, y esta humilde servidora. Le mandamos el video para que ustedes puedan apreciar el conversatorio, le escribí unas palabras, no sé si lo han visto está en el WhatsApp, esa convocatoria fue algo semi, semi eh, no privada sino directamente a cada presidente de juntas de vecinos porque en este momento mediante esta dirección que dirige el licenciado Saníbal Beliar el presidente se está reuniendo con los presidentes de juntas de vecinos, según tengo entendido él va a seguir reuniéndose con los demás sectores, pero en este momento le correspondió a los comunitarios, presidente de juntas de vecinos. ¿Cuál es la pregunta? Eh, sí, yo quiero saber, eh, ya tú has explicado que tiene que ver con esto de la... Los representantes de juntas de vecinos. Vecino. Pero ¿cuál sería la pertinencia de la reunión en momento cuando, aparte de reivindicaciones barriales, hay una, la inseguridad creo que ha sido uno de los temas fundamentales ¿se trata de, inse, de la inseguridad también? Sí en esa reunión que sostuvimos ayer con nuestro presidente se trató el problema de la inseguridad ciudadana ahí estuvo el director nacional de la policía y él escuchó las problemáticas los voceros que fueron 10 de la provincia de Duarte, cada uno se expresó se expresó representando las comunidades. ¿Y ahí, se le expuso, ahí se le expuso al director de la Policía Nacional las problemáticas y de San Francisco de Matilde en especial. Señores, nosotros, nos decía el presidente de la República, que nosotros somos los que estamos en la peor condición de delincuencia como provincia. Y cuando el presidente decía eso, a mí me dolía. Nosotros tenemos que empoderarnos por medio de la sociedad, los comunitarios, ustedes como comunicadores. Esto es organizarnos, esto es unirnos. Inmaculada. Pero alguien le, dijo, alguien le dijo que es un grupito que se disputa el poder de, de, de, de, de la delincuencia aquí. Ustedes no lo saben. En un, en un dimi directo, que no es solamente eso. No, no, no, no, no. No, no por, porque no están enfocados en it's el it's problema. Ahí cada quien no que ahí no buscamos protagonistas, ahí buscamos, ahí buscamos. No está de protagonista. De la, de la, no, te estoy, de estoy de diciendo la, que la, si, la, si la no la está hablando de protagonismo. que si no que la si la observaron se la se realidad que está padeciendo San Martín y San Francisco de Macorís, que está atrapado Pero, en esa que, en esa disputa. No me dejaron, no me dejaron terminar y la quiero, idea. Y quiero hablando de protagonistas ¿quiénes son los 10 represent los no diez, diez representantes ahí, de Macorís? Porque eso es lo que a mí me molesta. Que aquí hay gente que se le está dando mote de que seis representante eh, eh, de aquí. Bueno, en este caso fue el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Quiénes fueron los diez representantes inmaculada Y me cuso inmaculada. 2, pero hubo uno de Bajo Yuna, hubo uno de Castillo. Ah, era uno provincial. Benel, provincial. Uno de La Guarana, uno de Cenovil. Vimos a Ramón Flores, vimos a, a. Momón. Bueno, eh, Momón, eh, sí. tradicionalmente. Ramón Flores de valle que... vimos a Momón, dirigente. Estuvo Ramón Flores, estuvo Momón Rodríguez, sí, sí. Estuvo el licenciado Miguel Martínez, estuvo la licenciada nicauri Cepeda de las Guaranas, estuvo la, la señora Carmen Sánchez, representando los clubes de Amas de Casa, del Bajoyuna estuvo la licenciada Magia, estuvo de Castillo, estuvo la licenciada Petronera Rodríguez, de Castillo, de Pimentel estuvo la licenciada. Eh, y no, él y peda, y de las guarnas estuvo la licenciada Daniela Rivera. Bueno, muchísimas o sea, gracias. Daniela Rivera, que es la tú, presidenta de Tú eres la coordinadora de todo eso, porque te lo eh, sabe todo. Mira, eh, quiero ya destacar, ¿Bien? muchísimas Obviamente. gracias. No, <risa> gracias a, a Inmaculada. No, Inmaculada hace In su trabajo. In Parte de de la coordinación. Mira, eso era lo que quería destacar, eh, muchachos, un segundo ahí, 30 segundos. Cuando Yerjan refería a que... la crítica no es a ti, Inmaculada. no, no, sino no, no. Al, Yer al sistema. Eh, pero, eh, Muchachos, Yerjan preguntaba como con qué criterio, que por qué no invitaron a los comerciantes y demás, y eso es lo que quería no, destacar. Francis, es que, eso, eso eh, es es que, que no, pero déjame terminar la idea, lo que pude percibir según las informaciones es, fue una reunión con las comunidades, como ella expresa, diferentes representante de su comunidad, Momón representa, viste el valle, sí. o sea, mucha gente lo conoce, eh, perdón, no, Ramón a, Flores, 20, 20 Ramón Flores, eh, Momón el 27 de febrero y así. Yo con Momón no tengo duda, en y Ramón Flores. En el caso de Miguel Martínez, el maestro también, ah, también de esta Miguel. comunidad de, sí. de, de de Ugamba, me parece que es de esa sí, zona sí. de la libertad por allá. Son y rapidito, que muchachos, conozco como tal. Entonces, esos fueron básicamente, exacto. ¿De qué se habló? Se refirieron al acondicionamiento de 120 viviendas para San Francisco de Macorís, lo que no sé es la comunidad es el barrio azul que hubiera sido bueno eh, que maculada nos escriba eh, también se habló de el instituto regional de Infotec que hace mucho esta obra eh, es, es solicitada y que está de alguna Tú forma sabes que nosotros no tenemos presentada. Aquí un edificio concentrado de la es... junta central electoral pero no, no, no en, se habló en, de eso, de la Junta, Francis. es Otra de las cosas es el asfaltado, eh, vamos a decir, no completo, pero asfaltado, alcantarillado, las aceras de San Francisco de macorís Es decir, que tenemos esperanza de que vienen muchas cosas importantes y buenas y que ya han iniciado algunas, como los asfaltados de las diferentes comunidades y los alcantarillados. Vamos nosotros a una breve pausa, continuamos con más.